Ministro de la mitad del mundo, Dominica. President, thank you very much. Let me recognize the of the. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar la presencia de colegas presidentes, ministros y las delegaciones. Quisiera, en primer lugar, extender el crecimiento al presidente Chávez por la invitación, por la calidad de hospitalidad del pueblo venezolano Chavez, a la que ya nos estamos acostumbrando. En presidente, yo lo, conocí en el año, yo lo conocí en el año 2004 y estábamos con el camarada Fidel y desde entonces hemos tenido un diálogo bastante constructivo, siempre con búsquedas a afrentar los retos I, I saw in you someone who de nuestros pueblos. Yo vi un hombre que realmente But defendía los intereses de su transcended, pueblo. Transcended ...trasciende las fronteras de Venezuela. Interés, no la Venezuela. Usted ha mostrado interés no solamente en el pueblo venezolano... El ...sino en todo el mundo a la, al sufrimiento de los menos privilegiados. Hemos visto su liderazgo la, con la creación de Petrocaribe... ...que reunió a muchos países en América Latina y en, y en el y Caribe... Buscando resolver o enfrentar una crisis energética que se nos armía, cada país que ha participado en este movimiento de Petrocaribe ha visto los tremendos beneficios de, beneficios de ser miembro de este programa de cooperación energética. Seguimos adelante con la creación del Alba Dominica, y en mi caso, to, Dominica, hemos decidido unirnos al Tratado de Cooperación de Alba, reconociendo como reconocimiento de la buena of voluntad of y la visión de, de Alba. To to ALBA. Eh, hemos sido muy and decididos no en anybody, nuestra country decisión. Country en, de unirse a Alba sin pedirle sin arrepentirnos sin pedirle permiso ni disculpas a nadie nuestra intención es reforzar nuestros lazos de cooperación y de amistad en la familia de Alba debemos seguir garantizando de seguir trazando el camino para darle una voz a aquellos que no tienen para darle esperanza a los menos privilegiados esperanza de que hay líderes en el mundo que están en Um, preocupados por aquellos que no tienen trabajo, por ejemplo, en otros países. Y esto es lo que, donde han fallado los líderes del pasado. En todas las regiones, en todos los países, debe darse esta oportunidad a enseñarles a nuestro pueblo a, a leer y a escribir, a. Aprender que ellos tienen una voz Let y que son bien representados. You Aprovecho la oportunidad para felicitarlo a usted y al pueblo venezolano you know. por el décimo and aniversario del gobierno y espero que el pueblo de Venezuela aunque no in in in quiero interferir en una situación política en Venezuela pero quiero decir que estaríamos privilegiados que usted and pueda seguir siendo presidente de Venezuela y terminar con este disfrutando del sentido de cooperación y de solidaridad que hemos disfrutado en los últimos 10 años. Y Así que los me mejores deseos para usted, a su pueblo y a su gobierno, y agradecerle por la generosidad que usted, de... generosidad a... que usted ha brindado a mí y al de... pueblo, pueblo, pueblo, pueblo de mi país, su personal, todo su equipo de y mi el el pueblo pueblo, y ministros que que a a menudo, y delegaciones, cariño Dominica, hemos he visto ya el progreso en mi país, y dentro de esta familia del ALBA, Hemos uh, desarrollado side side un sentido de estar comprometidos y también preocupados por la situación de nuestros vecinos y estoy seguro que juntos podremos enfrentar los retos que en este, mundo, que este mundo se nos cierne. Will and Estoy seguro de que, que los pueblos que representamos van a apreciar el trabajo que estamos haciendo. Este, tenga la seguridad, señor presidente, que usted tiene el apoyo del gobierno y el pueblo de Dominica. Y mi solidaridad y apoyo personal en la promoción de las ideas e ideales que so hemos visto de su parte o con su liderazgo para una mayor Liar cooperación, e porque no podemos sobrevivir en un mundo de manera aislada. Los problemas que enfrenta Venezuela, los enfrenta Nicaragua y Dominica, quizás en proporciones diferentes, pero debemos encontrar soluciones comunes y respuestas comunes a los problemas que confrontamos. La crisis financiera actual es un ejemplo. Las causas trascienden nuestras fronteras, pero nos afecta a todos de diferentes maneras. La respuesta es cómo trabajar juntos para garantizar que nuestro pueblo esté protegida de los efectos de esta crisis. ¿Qué programas sociales, en educación, en salud, vivienda, podemos avanzar para para no ser tan afectados con, will, con esta crisis. Lo felicito nuevamente, señor presidente, vision, por su liderazgo, por su visión. Y, y eh, felicitarlo porque gracias a usted muchos pueblos han levantado su voz contra la injusticia en muchas partes del mundo. Usted, usted le ha dado al pueblo, al pueblo del mundo and una nueva esperanza that, um, Usted ya es la persona más popular en mi país, déjeme decirle. Y si usted viene a vivir en Dominica, y a lo mejor si usted se lanza contra mí, usted ganaría en las próximas elecciones presidenciales, porque usted es demasiado popular ya en mi país. Pero bueno, me alegra que seamos amigos, entonces me imagino que usted no va a tratar de lanzarse como presidente contra mí. Pero lo felicito, señor presidente. Gracias, Rubén. Rubén, yo me siento un ciudadano de Dominica, así me siento, de tanto afecto y tanta solidaridad. Y si yo fuese un ciudadano de Dominica, lucharía con toda mi fuerza para que tú sigas siendo primer ministro de Dominica por muchísimo tiempo más